En estos momentos, el Partido Republicano se divide frente al apoyo del presidente Donald Trump, embajador plenipotenciario de Venezuela en África, con lo que buscan que Saab obtenga inmunidad diplomática. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí lo contamos como primicia. Antes de empezar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal Noticias al Día, también activar la campanita y compartir una vez más con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí, comencemos. A puertas de posesionar la nueva Asamblea Nacional el Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que mantiene el reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela presidida por Juan Guaidó. Ratifica también el documento la prohibición de negociar con la constituyente chavista o con el Parlamento que intentará instalar este martes el gobierno dictatorial de Nicolás tras unos comicios no reconocidos por buena parte de la comunidad internacional. Este lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una declaración en la que mantiene su reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó como representante del gobierno de Venezuela, en una semana crucial, el cual se disputa el poder en el país ante el avance de la represión chavista sobre el legislativo. Los detalles que resaltan la licencia general 31A, donde reza que Washington autoriza a la asamblea instalada en enero de 2016, tras un abismal triunfo opositor en las urnas, y a las personas delegadas por el Parlamento. Asimismo, Juan Guaidó o funcionarios designados por él para actuar en nombre del gobierno de Venezuela. Por otra parte, ratificó que no autoriza transacciones o actividades que involucren a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, convocada por Nicolás o la Asamblea Nacional Ilegítima, el cual fue elegida en las pasadas elecciones del 6 de enero, programada para sentarse el 5 de enero de 2021, incluidos sus respectivos miembros y personal. Como bien lo hicieron saber, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, amplió su mandato en un año, después de boicotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ganadas por el chavismo con una bajísima participación de solo el 18%. De esta manera, la mayoría de las democracias occidentales no reconocieron los comicios al considerar que no fueron libres ni justas. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que responde a las órdenes del chavismo, ha declarado nula la reforma del estatuto por el cual el Parlamento extendió por un año sus funciones y ordenó a la Fiscalía investigar las conductas de tipo delictivo presuntamente cometidas por los diputados. De igual manera, las fuerzas chavistas han anunciado que instalarán un nuevo parlamento en el que el oficialismo tendrá 256 de los 277 escaños. Esto es una novela de nunca acabar ante una disputa, un elemento fundamental en un papel del nuevo gobierno de Estados Unidos, que encabezará al demócrata Joe Biden desde el 20 de enero, teniendo en cuenta que el vital apoyo que le dio a Guaidó, el saliente presidente Donald Trump, bajo cuya administración se impusieron amplias sanciones financieras para forzar la salida de Nicolás sin éxito. En segunda noticia, en estos momentos el Partido Republicano se divide frente al apoyo del presidente Donald Trump. A dos días que el Congreso ratifique los votos electorales, los referentes de esta fuerza política están tomando distintas posturas con respecto a la posibilidad de acompañar al mandatario y disputar la elección. ¿Quiénes quieren esta lucha de poder? La presidencia de Donald Trump está llegando a su fin, pero eso no implica que no queden un, aún batallas por disputarse. El nuevo Congreso asumió ayer y ya se sabe que al menos 12 senadores y unos 140 congresistas piensan disputar los resultados de las elecciones en algunos estados del país, y esto beneficiaría al presidente Trump. El senador Josh Whaley, por Missouri, fue el primero en anunciar que se opondría a los resultados. Al igual que Ted Cruz, senador por Texas, quien además pudiera ser uno de los presidenciales en 2024. A Henry Cruz se sumaron una década de legisladores de la Cámara Buena. Parte de ellos van a reelección de este próximo año. En una carta pública, los 12 senadores confirmaron el fin de semana que votarán para rechazar la victoria de Joe Biden. Aunque reconocen que difícilmente esto vaya a cambiar el resultado final de la elección. 16 senadores más han anunciado que votarán a favor de la ratificación de los votos electorales Entre este grupo hay candidatos que han sido muy vocales, como el ex candidato a la presidencia, Mitt Romney La gran sorpresa la pueden llevar los 22 senadores republicanos que aún no han confirmado públicamente su posición Entre los que se han confirmado públicamente su posición están los dos senadores de Florida, Rick Scott y Marco Rubio unas dos docenas de floridanos con gorras rojas que leían «Hagamos Estados Unidos grande nuevamente» la frase insignia del presidente Trump se presentaron frente a la casa del senador en West Miami, todos con carteles en mano en los que se observaban frases como «Rubio, te estamos mirando» y palabras que decían «Frenen al robo de la elección» o también «Necesitamos un nuevo partido». Algunos seguidores del presidente están dejando en claro que pese a que Trump deje la Casa Blanca muy pronto, su influencia en parte del electorado sigue intacta. En tercera noticia, previniendo el escape del testaferro de Nicolás, Estados Unidos envió buques de guerra a Cabo Verde y así evitar la extradición que Alex Saab tiene pendiente con el gobierno americano, el cual tiene información suficiente sobre acuerdos entre Venezuela y los iraníes. Estarían en aguas del país africano dos navíos de guerra para hacerle seguimiento a lo que pueda ocurrir en el caso del colombiano que se encuentra detenido allí desde junio de 2020. A quien se señala de ser testaferro de Nicolás, el empresario colombiano Alex Ab Morán, además de ocultar dinero y oro que habían robado en el gobierno dictatorial de Nicolás en Venezuela, según las autoridades, tendría información crucial sobre supuestos acuerdos secretos entre la represión de Nicolás con los iraníes, Turquía y hasta con Rusia, que afectarían directamente la seguridad de los Estados Unidos y de la región. Por información de altas fuentes federales de Estados Unidos, por la importancia que adquirió para este país, se enviaron dos buques de guerra a la isla africana para que de esta manera se hiciera un monitoreo a las comunicaciones de esa nación y evitar la injerencia de los iraníes que pueden conllevar a una huida. En el artículo citan un reportero del diario estadounidense New York Times, en el que se informó que el crucero Lanziles-San Jacinto estuvo en Cabo Verde en una misión militar para evitar la huida de Saab. Ya movió de sus coordenadas, el buque de guerra San Jacinto fue reemplazado por otro crucero, y en este momento se está acercando uno más desde el Atlántico Norte. Le manifestó la fuente federal al tiempo. A estos navíos se suma el apoyo de dos países europeos, amigos de Estados Unidos, que también vienen vigilando la zona desde cuando fue capturado SAP. Una nave destinada a monitorear comunicaciones, al igual que los cruceros nuestros, tienen satélites y tecnología, aseguró la fuente federal. El monitoreo permitió la detección de un avión iraní, al que se le negaron el permiso de permanencia en el país africano. La aeronave supuestamente tenía la misión de llevar a Saab hacia Venezuela, plan que se frustró. Agregaron también que las autoridades federales de Estados Unidos buscan con estas movidas militares prevenir que un escuadrón llegue a Cabo Verde a extraer o asesinar al colombiano por la información que posee. Saab, descendencia libanesa, quien nació en Barranquilla, se nacionalizó como venezolano está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 luego de que la aeronave en la que viajaba hacia Irán tuviera que aterrizar en ese país por combustible. Según el artículo, el colombiano fue enviado al país persa para negociar gasolina, alimentos y medicinas para atender las necesidades del gobierno dictatorial de Nicolás, derivadas de la pandemia y por el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, como Saab tiene una círcula roja de Interpol, para que responda por varios delitos en Estados Unidos y Colombia, entre ellos el del lavado de activos, fue capturado en Cabo Verde, donde permanece en una celda de 2 metros cuadrados. Por eso, de forma desesperada, el gobierno de Nicolás ha hecho todo tipo de maniobras diplomáticas y judiciales para proteger al barranquillero, que pues esta noticia no ha sido un secreto. La más reciente fue su nombramiento como embajador plenipotenciario de Venezuela en África, con lo que buscan que Saab obtenga inmunidad diplomática. Según el artículo, el gobierno dictatorial de Nicolás solicitó a Cabo Verde por los días en que había arribado el avión iraní, que Saab se le autorizara a pasar las festividades de fin de año con su familia en un gesto humanitario, o que en su defecto se le otorgara la detención domiciliaria que ordenó el Tribunal de Justicia de África Occidental. Está la importancia del colombiano para Nicolás que incluso le tiene un polvo de abogados, entre los que se encuentra el ex juez español Baltasar Garzón, que están trabajando para que se dé su libertad. También se informó que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene conocimiento de que el caso de Saab se mueve entre lo judicial y lo militar, por lo que seguirá en la misma línea de acción judicial para que se extradite a Saab incluso aplicando mayor presión sobre el país africano. Esto ha sido todo el día de hoy, amigos. No se les olvide una vez más, como siempre, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, también compartirlo y comentarlo con todos sus amigos en redes sociales. Muchas gracias por sus saludos. Chao, chao.